Hola a todos, si queréis configurar correctamente vuestro calendario dentro de IMT Lazarus tendréis que ir desde la parte de administrador al menú de configuración y después al menú de calendarios. Una vez allí seleccionáis el calendario escolar que queréis editar, recordad que podéis tener varios calendarios con diferentes horarios. En este caso voy a acceder a mi calendario escolar y voy a seleccionar el horario lectivo que quiero aplicar dentro de este calendario. Al seleccionarlo veréis que va cambiando de color. En este caso voy a seleccionar mi horario lectivo que es de color naranja y en este caso tengo que asegurarme de que está aplicado en los días que yo quiero marcar como días lectivos dentro de mi calendario. Para ello como decía selecciono el calendario y una vez seleccionado con el icono cuadrado dentro de cada mes puedo seleccionar de lunes a viernes. Si quiero quitar algún día porque es un día festivo y no aplica el horario lectivo de IMT Lazarus, subiré a la parte de horarios, seleccionaré ninguno y, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar algunos de los días que sé que son festivos dentro de mi calendario, por ejemplo, todos estos. Una vez que haya terminado con los cambios, simplemente pulso el botón verde para guardar los cambios y ya tendría listo mi horario dentro de mi calendario. Si quisiera añadir el siguiente año, por ejemplo en este caso el 2023, pulsaría en el botón de añadir y me va a aparecer aquí el 2023. Lo puedo desplegar y puedo repetir la misma operación que he hecho antes. Voy seleccionando y aplicando mi horario lectivo hasta final de curso y marcaré los días que no aplican o que son festivos dentro de mi calendario. Dependiendo de la comunidad en la que estemos, habrá unos días diferentes para cada sitio. Una vez terminemos con estos cambios, de nuevo pulsaremos el botón verde y ya tendremos configurado nuestro calendario para el curso 2022-2023.